Hola, qué tal fotonauta. Bienvenidos a un video más de su canal Foto de Aprendizaje. El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes optimizar tu Photoshop cuando lo estás usando en una PC de gama media o en una tableta. Vámonos con el intro. Muy bien. Para optimizar Photoshop hay tres métodos de cómo hacerlo. El primer método tiene que ver con el mismo software o programa, que lo veremos a continuación. El segundo tiene que ver con tu sistema operativo, en este caso Windows 10, y el método número 3 es con el hardware, buscar alguna alternativa para que el procesador, sobre todo, pues esté lo más frío posible, por así decirlo. Vamos a verlo cada uno de estos paso a paso. Bueno, que yo tengo mi Photoshop, este es la Surface Pro 5 es una tableta que tiene excelentes especificaciones sin embargo no deja de ser una tableta y pues ante ciertas condiciones el photoshop pues me trabaja lento sobre todo cuando comienza a calentarse entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos al menú al menú edición preferencias y aquí entonces estaremos trabajando con lo que es la casilla de rendimiento aquí lo que vamos a hacer es es que Photoshop utilice toda la RAM posible cuando se está trabajando, es decir al 100%. En caso de que su Photoshop no tenga activo lo que son los ajustes del procesador gráfico que por defecto lo tiene activo, pero muchas veces si usted descarga el Photoshop de una fuente <coughs> disculpen pues bien, si está desactivo lo eso es todo. Con respecto a los ajustes avanzados, vamos a ver que aquí vemos lo que es el modo dibujo. Esto se activa cuando estamos usando lo que es el Photoshop. Se me cayó el control de la cámara, no importa. Esto se usa cuando estamos usando el Photoshop para el dibujo. Normalmente viene de modo avanzado, pero consume mucho recurso. Si usted no tiene lo que es un lápiz óptico, no va a dibujar en Photoshop pues déjelo en básico porque así consume menos recursos del procesador eh, como pasó esto también usted pudiera si tiene uh, más discos de memoria virtual asignar uno que dos y creo que ya con estas dos configuraciones con respecto al software podemos tener un photoshop más rápido y más fluido ahora veremos cómo optimizar el windows 10 para que también pues cuando estemos usando este programa pues sea súper rápido bueno pasamos con el método 2 y es optimizar la ahora el windows 10 para ello pisamos las combinaciones de tecla windows R y aquí escribimos la palabra clave TEN le damos a ENTER y vemos que todos estos archivos temporales podemos eliminarlos sin ningún problema porque muchas veces lo que hace es que poner más lento nuestro sistema operativo repetimos el proceso con windows R pero esta vez vamos a escribir la palabra TEN acompañado de los símbolos de porcentaje también borramos esos archivos temporales luego de esto pisamos Windows eh, Windows E para tener acceso al Windows Explorer y en la casilla equipo le damos clic derecho propiedades y aquí entonces nos vamos a detener en lo que es configuración avanzada del sistema vamos a ver qué podemos hacer acá elegimos la opción donde dice rendimiento le damos un clic a configuración y seleccionamos la casilla personalizar aquí entonces desactivamos todo y dejamos solo las tres últimas que son las más importantes el aspecto visual se va a ver un poquito afectado pero nuestra computadora de gama media o nuestra tableta va a tener más fluidez no tan solo en Photoshop sino también en cualquier otro programa luego ahí mismo pasamos lo que es, es las opciones avanzadas y seleccionamos lo que es uh, la memoria virtual en términos simples la memoria virtual es una memoria que se utiliza cuando la memoria ram de nuestra computadora ya está al tope entonces usa prácticamente parte de los recursos del disco duro en cuanto a espacio se refiere y pues le da cierta fluidez a la computadora cuando está trabajando con programas pesados entonces aquí nosotros podemos cambiar y lo que vamos a usar aquí es en tamaño personalizado el tamaño inicial el recomendable que es aquí en este caso es 19.10 19.10 y el tamaño máximo es prácticamente multiplicar por 2 el espacio de RAM que usted tenga si usted tiene 8 entonces va a poner 16 y le va a añadir el 3.0 simple con esto ya tenemos ya eh, nuestro sistema operativo optimizado en esta parte ya como paso también extra nosotros podemos limpiar nuestro disco duro para ello también pisamos las combinaciones windows e le damos a equipo clic derecho en el disco local c propiedades y aquí entonces nosotros podemos limpiar nuestro disco y también eh, optimizarlo a través de la desfragmentación que prácticamente lo que hace es que te unifica todos los archivos que convergen en el sistema operativo tanto del propio sistema como también de los demás programas y bueno fotanauta por último sería entonces utilizar lo que es un fan cooler para ayudar a lo que sería el hardware sobre todo el procesador de en este caso la tableta eh, yo sé que por cuestiones de seguridad siempre nos gusta ponerle un forro pero eso hace que no se disipe el calor y más que esto que tiene una superficie de metal entonces que lo que usted hace que siempre y llanamente esta tableta la va a poner eh, en un fan cooler para que mientras esté usando ¿verdad? pues reciba aire extra y así entonces el procesador pues no se sobrecaliente tanto y pueda tener más fluidez sobre todo cuando está usando el photoshop estos consejos son más para computadores de gama media y tableta entiendo que una pc que tenga buenas especificaciones pues el photoshop no debería ir lento ya que es un programa que no consume muchos recursos en comparación con premiere o un programa que trabaja con gráficos 3d y bueno fotonauta también invitarte a que des una vueltecita por nuestra página web fotoaprendizaje.com ahí tenemos un ebook gratuito para principiantes de photoshop si quieres volver en por parte más sobre este interesante programa también tenemos nuestro programa de afiliados donde damos 80% por cada venta de nuestros cursos por si estás interesado en el marketing de afiliados y también tenemos nuestro blog donde siempre colgamos a artículos semanales vinculados con la fotografía de photoshop y bueno cosas interesantes en nuestra página web así que date tu vueltecita por allá y bueno fotonautos espero que te haya gustado este video tutorial si te gustó ya sabes suscríbete comparte siempre añadimos contenido de valor en nuestro canal foto y si te gustó la tableta, ¿qué opinas de ella? Si ya la tienes, si la usarías para trabajar con el diseño, el Photoshop, si te gustaría que hiciera una reseña de esta tableta para que sepas si puedes invertir en ella o no, escríbeme en los comentarios. Dios te bendiga mucho y chao chao.